Hola gente ¿Cómo están? Ah, hola gente ¿Cómo están? Soy yo Bardo. Ah, Voy a poner la imitación Voy a pencar el bardo A ver, esperen eh, Bardock, Bardock Se me había ido el nombre a la Canta, dígale que la extraño, y que arriba lo que fue. chigabo, bravo, niga, ¿qué onda? Ese verga está arriba de mí, está allá arriba, está como una cuadra, dos likes y voy y le rompo, le rompo toda su puta madre, dos likes y le rompo toda su puta verga, Si ahorita termino el stream y salgo corriendo, ya, ya, ya, y así me pongo bien mala copa, bien mamón, bien bien mal viajado acá y me lo empiezo a vergüeyar, queo, me no, no es... ay güey, me ahogo. Nada, no, no es cierto, gracias, Gabo, bravo, te lo agradezco, padrino. A ver, gente. Espera, es que hace mucho no veo. <ríe> hace mucho no veo. ¿Y por qué mando esa carta si quiere, verga? No, es que hace mucho no veo videos de chocolate cake y cómo ando sanaxiando si lol. Quiero ver si todavía me da lol este del imitación culia penca. A, a ver, a ver ya, silencio. ¿Qué tal gente cómo están? Aquí Bardo en otra edición de I Wanna Be The Guy. Y ella dijo que me metía. con unas Chicas. Prácticamente mi <risa> ¿Prácticamente mi vida? de es... falso. <risa> ¡No es cierto! ¡Sí! Todavía da lol. Todavía da lol. Todavía da lol. Todavía da lol. Eso es... FALSO Prácticamente mejor A ver este Puta que huevan Que huevean <risa> ah. que las voces de ahora con la antigua Que que todo lo bueno Lo pueda durar Hashtag... ...que vuelvan las voces de Chaspico. Era mejor la voz antigua roca. No, po. Las voces de Chastico de antes eran <risa> bacanes. Eran el hit del verano 2017. Eran <risa> voces que destruían ovarios y calmaban bestias. Ahora parecen cabros chicos que juegan puro olor y no se entiende nada. Voz aguda, igual no es fan. Haremos una revolución para que vuelva la voz gruesa. La de ahora no ha da a dar risa. ¿Puta la ¿Por qué no viste las voces? La voy a escribirle fome ahora, po. ¡Que vuelva las voces destruidas! Puta que hueve! oscureado, weón, todo el día, weón, la golvida con cariño, weón, y como que lo recibe ahí, weón, con la pugna, la weón, puta, conche tu madre, weón, no voy a hacer nada en día, los pendejos, weón, ya no respetan nada, weón, en mis tiempos no de... Conche tu madre 笑笑笑笑笑笑笑笑笑 <laughs> <laughs> <laughs> ¡A la mierda de en esa, ¡Qué buen mamá! Qué... ¡Qué buen mamá! ¡La puta madre! ¡No! Qué... ¡Ay, ay, ay, ay, ay. Eh. Estrelo 27 dice que, bueno, pero ya mira, te pones a hacer algo, puro pinche perder el tiempo. Mira, pues que no es canon este stream Xanax, cuando es Xanax, no ando Sanax con Sanax no es canon. Oye, oye, es que, mira, les voy a dar contexto, wey. les voy a dar contexto para los que no entendieron. Mira, bueno. Era, weón, Mira, es que este vato, o sea, el Chocolate Cake hizo, hizo el de el de con Chucrud o sin Chucrud. ¿No? Y luego hizo la secuela. <laughs> hizo la secuela. Pero cambió las voces, güey. Y a nadie le gustó bueno? Y a nadie que le gustó, güey ah... no <risas> Neta, no vi, ¿cuál? Ah, neta, bueno, mira, déjame dar contexto y ya Y ya, y ya te la agradezco, mira Y a nadie le gustó, güey que vuelvan, vuelvan. A que, <tose> a ahora, que vuelvan las voces. Eran voces que destruían o y calmaban bestias. bestia. Eran voces, la a y le fome ahora, Que vuelva las voces destruían. Y lo taqué mañoso Juliano, weón. Todo el día hueveando. le hago el video con cariño, weón. Y como me lo recibe ahí güey, con las putias, la, la puta, conche la tu madre, weón. No voy a hacer nada el día los pendejos, weón. Ya no respetan nada, weón. En mis tiempos, ¡Se ardió! ¡Conche tu madre! Se ardió, se ardió, se ardió. Los maños. Los baños sus la Lávame la panocha puta Sebas 4 dice que ya güey mejor tráite a Lexcok. Como eso me gusta a mí. Y que pendejo, wey, me muteé, me muteé, me muteé, me muteé. Me eh, si va a ser maratón de puro. Va a ser maratón de puro videos del pastel de chocolate. A ver cuál pongo. A ver cuál pongo. Goofy y Don Frank. Goofy, don Francisco o Mario Kretzebu Kretzeberger. O Mario Kretzeberger. Mira, hasta sale el Moaiwan. Hasta sale el Moaiwan. A ver. A ver. <laughs> ¡Vamos a ¡Todos se ven bien chafas a la verga! ¡Todos se ven bien chafas a la verga! A ver... Yo digo que... Vamos a poner... A ver, uno cortillo, uno cortillo, a ver... Rick... No, nah, ese no, ese no. Vamos a poner <ríe> Finia Fer Don Francisco. Oye okay, fer, mira, es Don Francisco. <ríe> bueno, Finia, ¡Tení tu <ríe> Claro, don Francisco, ¿cuánto quieres? Quiero coger hey, a cuatro lugas de los rebajos, ventana de menor. Claro, don Francisco, ¿qué quieres? No. ¡Está de El 09 dice que no eh. mames, Uriel, tienes 30 años. ¿Cómo te puede gustar eso? No, es que es, que es muy adelantada su época. Muy adelantada su época. Mira. ¡Tim Furry! ¡Tim Furry! what is this? <risa> Tim Fury. <risa> <risa> ¡Sí! ¡Oh! ¡No! <risa> <risa> ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Birria. ay, muy adelantado a su época, muy adelantado a su época. cierto uno dice que ya pendejo tienes la gracia de una servilleta uh -huh. Mejor ponte. Ah, no vino el copión, no vino el copión. <ríe> Oye, te puedo copiar la tarea, sí, pero que no se ve diferente. Tienes la personalidad. De una servilleta mojada, ajá, en vez de zanahoria Servilleta, servilleta, oye güey, ¿te puedo copiar la tarea? Sí, pero que no se ve igual Servilleta, servilleta No, pues ya, la verga, Y ya me acordé que uno no se puede divertir aquí No, ¿saben qué? De hecho ya me ando mal viajando, güey, no creo que se pueda hacer stream